Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Vamos a mostrarles acá una pequeña técnica. Eh, estábamos corrigiendo una novela con Graciela Amalfi y yo le muestro esto. Yo empecé a dar vuelta a las páginas. Esto, Abelardo Castillo lo tiene eh, en aquel libro Ser Escritor. Eh, habla justamente de este verbo empezar, que aparece todo el tiempo. Yo creo, creo que es porque uno, digamos, en su cabeza las cosas empiezan. Yo empiezo a levantarme, no lugar de decir se levantó. Empezó a correr, no lugar de decir corrió. Hay veces que el contexto manda y uno dice, bueno, empezá a correr, y ya mismo. Está bien, bárbaro. Pero hay veces, y yo te digo que es el 80% de los casos en que esta palabra que aparece mucho, mucho en nuestros borradores no se necesita. Entonces, tenemos acá una novela en primera persona miren lo que vamos a hacer ahora para no tener que estar acordándonos todo el tiempo de estas cosas porque si no, uno no puede escribir directamente con la cantidad de cosas que hay para acordarse vamos al programa herramientas en el Word herramientas autocorrección reemplazar, en esta ventana vamos a escribir acá eh, mpc pongo en PC, para reemplazar en PC con en PC no, pero un pequeño detalle, miren, 3x, acá. Automáticamente el programa te va a decir agregar, ustedes van a poner agregar, pero antes que nada, esto que esté marcado, muchachos, reemplazar texto mientras escribe. ¡Eh, pero Marce, vos tenés Mac! Sí, yo soy enamorado de Mac de toda la vida. Ustedes tienen PC, en su gran mayoría, esto está, esto está. Es un, es un Microsoft Word, esto. Esto lo van a tener. Así que de, dirá otras palabras, pero esto va a estar. Reemplazar texto mientras yo esto lo desmarco no va a pasar nada. ¿eh? No voy a reemplazar mientras escribo. Entonces, reemplazar empecé con empecé A ver, decirlo conmigo. Espera. Empecé, Perfecto. Bueno. Entonces acá agregamos. ¿No? Y lo último, aceptamos, porque si no, no le pones acá. Ustedes me dirán, pero Marcia, ¿acá lo dice? Bueno, dice ok, ok, supongamos, ok, aceptamos. ¿Qué va a pasar ahora? Muy sencillo. Cuando yo estoy escribiendo mi texto y de repente digo, cuando la vi a Graciela, empecé a ponerme contento ¿eh? ¿Cómo era cuando la vi a Graciela me puse contento bueno, pero yo estaba escribiendo la palabra que vimos todos cuando la vi a Graciela empecé, bueno, le doy espacio para escribir a ponerme contento, doy espacio y miren lo que pasa ¡Ay! ahí está, 3x, ¿lo vieron? y lo mismo muchachos, miren lo que tengo yo el casi, que casi siempre se tiene que ir, el para, ¿eh? el cómo bastante. ¿eh? Son todas palabras muy, muy aparecedoras. A ver, la palabra lugar... No, estaba no, pues si la tengo que marcar, yo prefiero marcar est y listo. Aunque salga estúpido, estado, estameña. Busquen la palabra estameña. Lugar, espacio, trágate, otra. Así de esta manera, yo tengo como una pequeña descarga eléctrica que me hace acordar de que estas palabras son absolutamente aprovechables. Bueno, muchachos, ¿será entonces, Graciela? Que ¿Querés agregar algo? ¿no? Un saludo para todos. Un para todos. Bueno, aquí estamos nosotros con Graciela Malfi, saludando a todo el mundo. Señores Pulgar para Marcelo y Barco Graciela Malfi, y la seguimos con Tuti en esto, que es Canal Taller de Corte y Corrección. Hasta pronto.